El servicio MIPIME tiene restringida la custodia de boletas. Es por ello que se deben eliminar los XML de esta antes de cierto tiempo. Veremos cómo realizar el respaldo y la posterior eliminación. Debemos ir al libro de boletas, donde veremos aquellos periodos que aún tienen los XML. Estos pueden estar máximo 5 meses en libre DTE en el servicio MIPIME. Para realizar el respaldo de los XML de un periodo, debemos ingresar a la opción superior Respaldar. Indicamos el periodo que deseamos respaldar y hacemos clic en Solicitar respaldo. Se enviará un correo electrónico indicando cuándo el respaldo se encuentre listo. En el correo electrónico estará el enlace de respaldo generado. Este archivo estará disponible 24 horas y solo para el último respaldo solicitado. Posterior a eso, el enlace es eliminado y debe ser solicitado nuevamente el libre DT. Para descargar este archivo, debemos hacer clic sobre el enlace y se descargará el respaldo. Una vez tengamos el respaldo y lo hayamos verificado, debemos ir a la opción Eliminar XML. Ingresamos el periodo que acabamos de respaldar y confirmamos que ya realizamos el respaldo. Tanto el respaldo como la eliminación de XML solo lo puede realizar el usuario administrador.